La teoría creativa es un formato que venimos haciendo desde el observatorio y en el que lo que pretendemos es que diversas organizaciones, fundamentalmente del sector, pero no solo del sector, se enfrenten a determinados retos o determinadas eh, cuestiones que no estamos sabiendo responder y, y que lo hagan de una manera como co-creada. Para nosotros el cambio en las organizaciones está siendo como de un vértigo eh, que nos está llegando a nuevos modelos que escuchamos muchas veces, que vemos por Internet, eh, grandes empresas que están haciendo cambios y transformaciones eh, que, que casi nos parecen impensables hace pocos años, ¿no? y cómo eso también eh, está llegando al sector. ¿no? Y nos queríamos acercar un poco, a, a esta idea, cómo están cambiando las organizaciones, hacia dónde va el futuro de las organizaciones y, en concreto, hacia dónde va el futuro de las organizaciones del sector. Y queríamos hacerlo con una metodología especialmente innovadora, que es la, la metodología venida de la teoría 1 de Otto Sarmer Nos pareció eh, muy interesante eh, hacerlo de esta manera y por eso contactamos con Asier Gayastegui, eh, con Miguel Artola y con Maider Gorostidi para poder eh, hacer este viaje juntas, no. Eh, nos hemos lanzado también con un grupo eh, especialmente abierto, en el que sí que hay organizaciones del sector, pero también lo hacemos desde otras miradas también, desde la mirada de la empresa, desde la mirada de la administración, otras miradas que también están pensando en cómo transformarse para para conseguir ese bien común y esa transformación social que yo creo que todos y todas estamos deseando. Teníamos como dos objetivos. Por un lado, poder pensar o acercarnos, explorar esta idea de las nuevas organizaciones sociales como es ser hoy organización social para acercarte y responder a las necesidades de esta nueva sociedad y por otro lado queríamos también plantearnos acercarnos a una metodología como la teoría U eh, para, para poder bueno uniendo ambas eh, objetivos ¿no? que sería por un pues, nuevo no acercarme a la, a la metodología y por otro lado explorar esta, esta idea de las nuevas organizaciones pues poder hacerlo juntos. Sí. Empezamos hace una semana eh, trabajamos bueno presentándonos y trayendo un poco las preguntas motor que tenían eh, cada persona luego hicimos una pequeña exploración sobre los orígenes de cada lugar de cada organización de cada sitio de donde venía cada persona trajeron un pequeño símbolo que les conectaba con ese con ese origen con esa esencia y luego eh, pasamos a hacer una mirada nos parecía importante poder acercarnos a las nuevas organizaciones pensando de nuevo en las nuevas necesidades queremos queríamos acercarnos a las necesidades que todavía no están cubiertas. Hicimos un pequeño case clinic una metodología propuesta desde la MIT, desde el, desde el foco desde el marco de la teoría U. Y, y desde ahí cuatro personas que tenían un caso de dificultad en relación a una persona usuaria nos pues, trajeron esa, esa idea de la que pudimos aprender eh, de una manera un poco especial pues, cómo podían ser esas nuevas organizaciones que pudieran responder esas nuevas necesidades. Cerramos con un pequeño gesto, nos fuimos a esa parte como de retirada de la U, de la quietud, una semana sin vernos ¿no? y poder pensar que era lo que estaba dejando, de el sentido que había que dejar ir y que se estaba cogiendo forma como nuevo. Hoy nos hemos encontrado, una semana más tarde, hemos podido retomar un poco lo que hicimos, hemos vuelto a reactivar esa idea del copercibir a través de un pequeño ejercicio de escucha, poder vivenciar y poder acercarnos de nuevas preguntas en el momento en el que estaban hoy, después del proceso y desde diferentes niveles de escucha. Y luego eh, hemos entrado a hacer un, un 4D mapping, eh, nos interesaba más allá de que... Todavía seguir siendo como de la parte izquierda de la U, ¿no? y nos, nos ponía en la parte como todavía de percepción o ¿no? de acercamiento a la historia. Nos parecía interesante poder contar Fordy Mapping, poder experimentarlo, y creemos que ha servido para empezar a conectar con algunas ideas nuevas que nos ayuden y nos están ayudando a construir esos pequeños prototipos para acercarnos o para empezar a ver de qué manera coge forma ese futuro que decimos emergente, ese futuro que no tiene tanto que ver con lo que a mí me gustaría o nos gustaría que ocurriera, sino con lo que estamos intuyendo que empieza a coger forma. Y bueno, ese es un poco la, el recorrido que hemos hecho y terminaremos hoy ya con una pequeña palabra y un gesto que nos llevemos de esta cosecha de, de dos días intensa y, y bueno con, con, con, toda, con toda la fuerza de, de, la, de las preguntas de, la, de las ganas por explorar y, y explorar también nuevas metodologías o nuevos lenguajes eh, sentir desde otro sitio cosas que ya sabían pero que estábamos estamos experienciando desde otro sitio. y nos está ayudando a, a mí por lo menos nos me está ayudando a comprender lo que, lo que viene o lo que la gran pregunta ¿no? uh -huh. cómo podemos ¿Cómo, ¿Cómo podemos adaptarnos a, a, la, a la nueva sociedad? La, me ha gustado mucho el planteamiento que nos hacía ser de no tanto pensar desde lo que ya traemos, sino permitirnos, dejarnos sorprender por lo que aquí ocurra y que eso nos dé alguna clave que igual no teníamos y que pueda enriquecer lo que, lo que tenemos. Siempre estamos repensando la organización, pero quizás en este momento que además... Se hace, se hace necesario. En cualquier caso sí que es importante parar y, y pensar. La importancia de representar las cosas que nos ocurren, las cosas que vivimos, representarlas visualmente, corporalmente, y la posibilidad con ello también de identificar y de proyectar nuevas posibilidades, nuevos entornos, nuevos espacios, eh, como avanzadilla de lo que podemos ir trabajando ya en lo concreto, en lo real, en cada una de las organizaciones. A lo largo de estos dos días lo que hemos intentado es responder a dos cuestiones, que eran eh, qué retos o qué nuevas maneras tenemos que enfrentar para organizarnos desde las organizaciones del tercer sector y hacerlo desde la aproximación de lo que nos propone la teoría U, entonces el recorrido ha sido de lo que conocemos generar como un movimiento nuevo hacia algo que pueda ir surgiendo una de las maneras que nosotros hemos hecho mucho énfasis es en utilizar nuevos lenguajes, nuevas maneras de generar la conversación aquí está un lenguaje visual en el que hemos ido tratando de canalizar y catalizar aquello que el grupo iba conversando, sintiendo, escuchando, observando y, y viviendo y al final, pues una vez que hemos hecho este recorrido Hemos podido llegar a, bueno, a intuir, a aventurar nuevas maneras que podríamos tomar en las organizaciones sociales para enfrentar ese, ese reto, ese futuro que ya emerge y que nos está pidiendo que tenemos que responder de otra manera. Eh... Yo creo que me quedo con la metáfora que ha salido hoy de, de los silvanes, ¿no? Creo que eh, vinimos todos con nuestra pieza, una pieza muy bien construida, que salía de, del patrón, supimos llevarla con la tiza a la tela, cada uno traíamos nuestra nuestra pieza y con esa pieza traíamos la gran incógnita no qué puedo construir yo con esto entonces en el primer día mmm, pusimos todas nuestras piezas encima y en estas dos sesiones hemos ido hilvanando no probando diferentes cosas sintiendo esto podría encajar eh, aquí queda mejor eh, lo veo perfecto y hemos ido eso dando esos esos pequeños Silvanes que nos han ayudado a, a construir la historia mientras silvanábamos, mientras eh, nos escuchábamos, mientras nos veíamos, mientras nos sentíamos y, y nos ha permitido traer el traje o la prenda que hoy, o la creación, que hoy eh, hemos visto que se ha creado. Entonces ese para mí sería el, el relato de, de estas dos sesiones.